Hola a todos, ya estamos aquí un, una vez más con una nueva entrevista para el bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Héctor Gago, él, es estudiante, él ha estudiado ambientales, ambientólogo, creo que se dice así, y, y tiene una, una experiencia eh, laboral muy interesante. Lo conocí por un comentario que me hizo en el blog y desde entonces hablando un poquillo me enteré de que estuvo trabajando en una reserva de bisontes y luego ha hecho un viaje bastante alucinante a, a Sudamérica. Bueno, nos va a contar un poquito de todo, toda esta, esta experiencia suya. Bienvenido Héctor. Hola, Hola muchas, muchas gracias. gracias. Encantado, Encantado de estar aquí. Gracias a ti por cederme un poco de tu tiempo. Y bueno, vamos a empezar aquí a que nos cuentes esa, esa historia tuya, ¿no? Que, que a mí me resultó muy interesante y muy curiosa. ¿no? Tú, por ejemplo, nada más acabar la carrera eh, empezaste a trabajar en la reserva de Valdeserrillas. ¿Cómo terminaste siendo su director técnico? <risa> y bueno la verdad es que parece más complicado lo que es eh, mi corta experiencia y siempre lo diré porque aún soy joven ¿eh? y tengo muchísimo que aprender bueno empecé pues yo creo que un poco la misma línea que empezamos todos eh, yo estaba estudiando la carrera de ambientales y bueno aquí se unas prácticas de empresa eh, como empezamos todos a coger un poco de experiencia porque la teoría tienes que aplicarla y empecé la, la reserva de ballenerías es una es una reserva de fauna que está en Menager en Valencia, conectando prácticamente con Cuenca y bueno, es una reserva de 400 hectáreas que, que tiene sobre todo el los ciervos, corzo, muflón, jabalí y empecé bueno, a trabajar un poco de todo, a tocar un poco todos los sectores de Educación Ambiental porque había muchas visitas, eh, empecé a tocar la parte técnica, gestión y conservación de espacios y naturales y bueno, estuve allí, hice muchas horas de prácticas y muy lejos de casa prácticamente para subir todos los días, pero lo que le gusta a uno pues, lo hace con, con mucho gusto. Y después de hacer las prácticas me quedé trabajando allí, eh, trabajó mucho la educación, y como te decía, con muchas visitas y demás, y empecé a gestionar la, la parte técnica. Entonces, eh, bueno, surgió una iniciativa que fue el, la reintroducción del bisonte, la futura reintroducción del bisonte europeo en España. Abrimos ese proyecto, abrimos un proyecto de emuladar buitres, abrimos una serie de proyectos en los que, bueno, han cogido un poco de responsabilidad y al final la acabé como, bueno, como director técnico ahí el, el último año yo estuve. Es que ha sido un proceso totalmente natural, digamos, ¿no? desde sí, las prácticas, sí. poco a poco, después implicando, Con lo cual es verdad que las prácticas, aunque a veces se aprovechan algunos, algunas empresas, pero realmente si están bien hechas, pueden ser de, de mucha utilidad para, para los estudiantes, ¿no? como en tu caso, que terminaste incluso trabajando en la misma reserva. Y claro, y yo creo que he uh -huh. demostrando que te está gustando Claro, claro. Sí, por supuesto, el, el, el estar comprometido con lo que uno hace y disfrutarlo creo que es fundamental si quieres eh, terminar trabajando de lo que sea, no solo ya en biología, sino en general. Bueno, cuéntame, ¿por qué se crea una reserva de bisonte europeo en Valencia? ¿Cómo surge esa iniciativa? Y bueno, ya nos comento un poquito más qué, cuáles son las especies que se pueden ver, pero bueno, hablaros un poquito, un poquito de ello. Sí, mira, la reserva de Valdecerría, donde estaba trabajando yo, bueno, pues una reserva que se creó con el Icona en el 72. Y bueno, a raíz de eso, que fueron 400 hectáreas de vallados energéticos, se introdujeron, bueno, pues esos rojo, rojo, jabalí, etc. Esa reserva estuvo abandonada durante mucho tiempo y bueno, gracias a, a, digamos, lo que era mi socio cuando estaba allí, el gerente de la empresa eh, que gestiona todo aquello, se, se cogió el proyecto de nuevo para la finalidad en la que estaba, que era conservación y educación ambiental. Entonces, bueno, desde 2010, que se lleva gestionando visitas para que se viera ciervo en libertad, poblaciones de, de muflones, pastando, etcétera, y darle un poco un enfoque que no es el enfoque de cautividad que, bueno, que todos vemos en los zoos, etcétera. A raíz de eso, buscamos una clave diferenciatoria que era, pues bueno, el proyecto del visonte europeo. Darle un poco más de sentido a un poco a lo que hacíamos en el proyecto. Y decidimos empezar a mover el, el proyecto, en 2011 se empezó a mover. En 2012, entre yo, si no me equivoco, 2012-2013. Y bueno, empezamos a ver que sí que era posible, hablando con, con la Asociación del Bisonte Europeo aquí en España, cuyo responsable es Fernando Morán, que es el presidente, es un veterinario estupendo, que es el responsable de todos los transportes. Vimos que ya había tres reservas en, en toda España que gestionaban Bisonte Europeo y su visita, su educación, su conservación. Y dijimos, ¿y por qué no? Pues adelante. Y fueron dos años prácticamente. De, de pelea continua porque estos bichos son muy difíciles de gestionar en cuanto a que tienen que bajar de Polonia, Holanda, del, del norte de Europa y facilitar el transporte no es no es algo que, que sea bueno que sea algo que, que pueda hacer todo el mundo entonces bueno hablando con unos y con otros presentando los proyectos eh, convenciendo a mucha gente de que es un proyecto muy bonito pues abrimos el, el, el bisonte europeo el proyecto del bisonte y la primera tanda llegaron eh, cinco ejemplares a Valencia, eh, los primeros cinco ejemplares en, en toda la en toda la vertiente mediterránea y bueno estaban están en un, en un recinto hallado y luego se soltaron eh, sobre todo pues eso en, en pinar mediterráneo que es lo que queríamos comprobar y que se podían adaptar bien bueno, muy interesante, muy interesante Pero has dicho que hay cuatro, cuatro o cinco, no recuerdo cómo has dicho, eh, reservas ya en, en España, ¿cuáles son? ¿Las sabes? Sí, claro, eh, empezaron sobre todo en el norte, empezaron en, en San Cebrián de Mudá, empezaron en, en Valencia y bueno, y hay varias reservas que están comenzando, que quieren comenzar, sobre todo pues, en Burgos, en, en, en Atapuerca Viva y eso es un poco la, la dinámica que llevan ahí arriba, en el norte. Tienen, tienen, vamos, tienen mucha fuerza y están peleando mucho como todos. Para que bueno para que eso siga adelante y que de las visitas y un poco de, de, del movimiento que se genere se pueda financiar el proyecto y que siga adelante y que, ¿por qué no?, en algún futuro eh, pueda haber, como ya ha habido en España, de bisonte europeo. Sí, sí, sería un, un bonito sueño hecho realidad. Bueno, cuéntanos un poquito también sobre cuáles son las atribuciones de un puesto como el tuyo, de director técnico de una reserva del tipo de desarrollo y también cuéntanos también, si, si, solo, si al, supongo que no, no pero bueno, supongo que trabajaréis no solo con bisontes, sino con el resto de animales, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué es lo que hacéis normalmente o qué es lo que hace un director técnico en una reserva así? Sí, la verdad es que ya sabes que como todo, nuestro ámbito es un poco interdisciplinar y nos tenemos que dedicar a un poco todo, no solo a no solo una cosa. Entonces, sí, evidentemente yo cuando estuve aquí, desde que empecé, pues trabajabas, como te decía antes, desde educación, pero cuando estuve director técnico llevaba toda la, lo que es la parte técnica, la gestión de, del espacio, del recurso natural en el que trabajamos, las 400 hectáreas de final Mediterráneo. Y bueno, eh, empecé, el, si no me equivoco, el último año que estuve allí, estuve con un censo de, de fauna, eh, lo orienté sobre todo a Angulados, para evaluar la calidad de las poblaciones de, de ciervo, de corzo, de muflón y de jabalí. Eh, un ámbito que me gusta mucho, por cierto, que son las fototrampeas, las cámaras fototrampeas que, que nos pueden ayudar mucho hoy en día. ¿verdad? Es que Está muy avanzada la cosa. Eh, bueno, además de, de esa parte de, de gestión de, eh, bueno, de las cámaras, también llevábamos avistamientos, hacíamos eh, esperas por la noche para, para evaluar también calidad. Y eh, bueno, evaluamos también calidad de, de flora, eh, hacíamos transectas para, para, para ver zonas que no se habían visto antes, pero es un, un terreno muy grande y en un equipo pequeño, básicamente. Evaluamos también, no sé, había un montón de cosas, la calidad del vallado, pues un, un cinegético de pues, unos casi 300 estadios de fútbol. Pues hay, hay mucho alambrado que revisar, había mucho esportivismo, lo sigue viendo, desgraciadamente. Y bueno, hay que estar atento siempre con todos los medios. Y, y eso es un poco, un poco todo, revisar que todo esté bien. Y como te decía, como es tan interdisciplinar, interdisciplinar, pues también había que saber arreglar un todo terreno que te estropeaba en mitad de un camino o saber tapar una tubería que, que eran las responsables de, de, de llevar el agua a los regaderos de los animales, por ejemplo, también, también había que hacer eso. Sí, sí. Como, de... Al final, eh, cuando estás trabajando en algo así, sobre todo si estás trabajando en, en medio del campo, tienes que aprender a hacer un poquito un, un chapucilla, no a hacer un poco, un, a un poquillo de todo al menos ¿no? y, y defenderte, sobre todo temas de todo terreno que a mí me ha pasado trabajando y demás, y uh -huh. es, es importante, ¿no? Que sepas un poco Manejarte en situaciones así. Y si eh, no sabes aprender eh, a ¿eh? sí, sí, sí, no te queda, no te queda otra. <ríe> bueno, cuéntame, ¿cómo es eh, trabajar con el, con el mamífero europeo de mayor tamaño? ¿Qué, qué peculiaridades tiene? ¿no? Ya nos has comentado que, por ejemplo, una es el transporte, pero ¿cómo es trabajar con, con un bicho así de grande y de emblemático? ¿no? Bueno, pues primero y principal para trabajar es, es magnífico. Es un ejemplar, son ejemplares los que tuvimos allí y los que están ahora. Eh, bueno, que para mí son mágicos. Todos los animales son, son muy bellos, eh, pero esos en concreto les trabajé con cariño porque tienen una mirada prácticamente prehistórica. ¿no? Eh, las peculiaridades son que son pues, esos animales muy grandes que tienen un manejo un poco complicado porque en principio no son vacas, eh, no son animales que se dejen llevar fácilmente y bueno, en esas condiciones, normalmente las que se trabajan en medios naturales, los que están un poco aislados, no siempre puede venir el veterinario de turno a hacer un chequeo, sino que te toca a ti hacer el día a día, pues si tiene que curarle alguna herida, etcétera Y tienes que acercarte al animal, y es animal, pues eso, se hace más una tonelada de peso y, y sin problemas te puede lanzar por el aire. ¿eh? Alguna, alguna topadita sí que me llevaba alguna cría, la verdad. Entonces sí, sí, sí, tenías que echarle un par a veces, acercarte a ellos para evaluar un poco el estado y en principio llegar a un recinto donde estaba, donde estaba vallado con, con un pastor eléctrico, pero bueno, eh, era, era un poco complicado en ese aspecto. Además, eh, la parte de educación, la que llevábamos, eh, creíamos que era importante que fuera eh, experiencial, entonces muchas veces se acercaba mucho a los animales, incluso dentro del recinto de los animales, aunque siempre con seguridad, y la gente, bueno, eh, eh, se quedaba flipada, ¿no? De, de, de dando la charla y ellos detrás. Eh, y bueno, tenían su riesgo, pero bueno, era muy, muy divertido, muy experiencial. La verdad es que tiene que ser impresionante. Yo creo que no nos hacemos. Sabemos que es un bicho grande, pero no nos hacemos una idea de cómo tiene que ser verlo frente a frente, ¿no? Debe ser algo <risa> impresionante e inolvidable. <risa> sí, sí. Es, es una, una pasada, se coge el cariño. cariño al final. ¿eh? O sea, yo, yo sí, creo sí. Que se coge cariño con cualquier bichejo que esté trabajando por feo y pequeño que sea. Así que si es algo tan grande y tan impresionante como es el bisonte, más aún. Vale. Bueno, ya nos has comentado que que bueno que no es la única reserva que hay aquí en España y, por supuesto, tampoco en, en Europa, que, que los animales vienen de, pues, de otras partes, ¿no? de Holanda, de, de Polonia. Eh, ¿Cómo es la relación de, de, esta, de esta reserva con otras reservas y cómo se coordina, o si están coordinadas a nivel internacional y cómo es esa coordinación? Porque es un proyecto bastante grande. Sí, ya lo creo. Bueno, la coordinación sobre todo eh, está a cargo, como, como te decía antes, de Fernando Mora, que es el presidente de la Asociación de Bisonte Europeo en España. Bueno, pues este veterinario lo que hace es encargarse de los transportes eh, desde, desde todas las zonas del norte, Francia, Alemania, Polonia, Holanda, y bueno, actualmente sí que hay eh, bisontes en libertad, unos 300 ejemplares en libertad, en las zonas de Polonia, en Vianovecha en concreto, y encargarse de esto eh, bueno no es fácil la verdad porque tienes que coordinar muchos equipos eh, un transporte venido del norte de Europa cuando tú solicitas eh, más ejemplares para tenerlos bueno pues para hacer un intercambio no es nada no es nada fácil porque el hecho de que bajen animales del norte de Europa no solo van a ser animales para una reserva en concreto sino que tienes que coordinarte con todas las reservas de España para que en una en una tanda vengan muchos ejemplares y que se repartan por toda España por lo tanto un mismo o unos mismos eh, camiones van a pasar de transporte van a pasar por toda la reserva. tiene que coordinar con ellos, muchas veces no les viene bien, eh, sobre todo el tema de divulgación, que es muy importante en, en estos proyectos. Eh, tiene que estar muy coordinado toda la prensa. Cuando, por ejemplo, llegó el bisonte aquí a Valencia, estaban atentos, retrasamos la llegada porque otra reserva no les viene bien, bueno, etcétera Entonces es, eh, es un poco complicado. Pero al final sale, al final sale, hay intención y, y, y ganas, por supuesto. Que, bueno, la verdad que tiene que ser, ser parte de algo tan grande y de un proyecto como es la conservación del bisonte europeo tiene que ser eh, algo in, intenso. ¿no? A mí me, me gustaría saber que estoy colaborando ¿no? y poniendo miradito de arena en ¿no? la conservación de una especie como, como el bisonte. Bueno, mientras que estuviste allí trabajando en la reserva, también tuviste cierta colaboración con la Universidad de, de Valencia. Creo que se llevaron a cabo algunos trabajillos y demás eh, en la reserva. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, sí, sí, eh, todo fue a raíz de un poco del censo que empecé, el censo de, de fauna con fototrampeo y demás, y bueno, por las relaciones que tenía yo en la Universidad de Valencia, porque yo estoy allí, y bueno, enganché a dos profesores, no, es broma, ¿no? Pero se vinieron conmigo porque les interesó el proyecto que, estaba, que se estaba gestionando allí, y bueno, actualmente, si no me equivoco, ahora ya no, porque ya estamos en agosto, pero prácticamente hasta el día de hoy estaban cerrando un par de proyectos de final de grado y final de máster, eh, alumnos de la Universidad de Valencia, siguiendo un poco el censo de, de fauna que se llevaba. De hecho, creo que empezaron con carnívoros también, con la parte de mustélidos, y ampliaron a una parte de, de consumo de biomasa de estos, de estos animales, porque, de los bisontes, ¿no? porque un, un objetivo de los por el que vinieron aquí, aparte de la conservación, la cría y demás, era demostrar que hoy por hoy eh, los grandes herbívoros, eh, pueden, eh, pueden ayudar a la limpieza de, de montes, ¿no? porque es un, un problema muy grande. En la Comunidad Valenciana, sobre todo, la gestión de limpieza de montes, eh, bueno, ya sabes que todo esto es un, un polvorín, básicamente. Entonces, los incendios eh, se acometen cada dos por tres. Eh, llevar detrás un estudio que, que demuestre que estos bichos pueden consumir una gran cantidad de biomasa y pueden limpiar los montes, era algo que nos parecía muy interesante y que, bueno, que ese estudio está ahí, en va a muy interesante también. Claro, la verdad que, que es un tema curioso y que yo creo que muchas veces no, la gente no lo piensa, pero cuando se pierden estos grandes herbívoros de los ecosistemas, una de, su, de sus funciones principales precisamente es de mantenerlo limpio, digamos, ¿no? de, de, toda esa, de eliminar biomasa, como has comentado. ¿no? Y, y en sitios tan calurosos como, como Valencia, bueno, y en España en general, ¿no? donde los incendios en verano son un grave problema, pues el hecho de que, de que haya toda esa vegetación seca que no ha sido consumida es un problema muy grande de conservación y, bueno, de seguridad, para, para, incluso para los seres humanos, ¿no? que, que muchas veces los incendios terminan cercando pueblos y ciudades. Eh, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar un poquito el tema de, de la reserva, que a mí realmente me apasiona y me, parece, me parece que es una, tiene que haber sido una experiencia genial. Pero vamos a hablar de otro, de otro viaje, de otra, de otra experiencia que has tenido, que, que además fue justo cuando estaba, con, estaba contactando contigo, que te fuiste para allá. Sí. Y, y creo que también es una experiencia que tiene que ser alucinante. Te eh, has ido, si no recuerdo mal, a, a trabajar a, unos meses en Argentina con la Conservation Land Trust, que es una, una fundación que, que trabaja mucho en Sudamérica. Creo que en concreto eran los esteros de Iberá, o al menos ha estado tiempo allí. Y has estado pues, eso, trabajando en, en, o colaborando con distintos programas de conservación que lleva a cabo esta fundación. Hablas un poquito sobre ella, sobre Conservation Land Trust y cuáles son sus líneas de trabajo en general. ¿no? Ya sabemos que es, que es un poco conservación, pero bueno, que es ¿cuáles son sus principales eh, objetivos? Sí, bueno, pues básicamente la Fundación de Conservation Land Trust es una fundación muy importante a nivel a nivel mundial prácticamente, y a nivel de Sudamérica las mejores de la conservación. La suerte de poder estar ahí, la verdad. Aún hoy por hoy lo agradezco todos los días, ¿eh? porque aprendí muchísimo. Esta, esta fundación, los responsables de, digamos, de, de esto fueron Douglas Tompkins y Chris Tompkins, dos visionarios eh, muy acaudalados, con mucho dinero. Eh, de hecho, Douglas fue el, el ex dueño de Norfei, de la marca esta, de montaña. Y bueno, decidieron donar su dinero, más, más de 100 millones de dólares, así que se dice pronto a la conservación y básicamente lo que hacían, hacían muchas cosas, ¿no? pero en síntesis, lo que se dedicaban era pues, a comprar eh, tierras por toda Argentina y Chile, estos dos países, para poder eh, restaurar su espacio natural, poder, en, en algunos casos, reintroducir la fauna que había desaparecido eh, por culpa de mano del hombre y después de hacer todo esto, donarla a la nación con la condición de que la protegieran como, como parque nacional. ¿no? Entonces, todo esto al principio es una... Suena muy rico, pero hay algo que, que parece que no se ve. no Hay algo que, que no cuadra. Una persona que tiene tanto, tantísimo dinero, que dona eh, tanto a la conservación y para que luego sea a fondo perdido. ¿no? Pues bueno, los primeros años tuvieron muchos detractores y hubo muchos problemas, pero eh, al fin y al cabo se ha demostrado que es así, que este hombre y esta mujer son así. Y bueno, que en paz descans, no Douglas Tolkien se falleció hace poco, estaba yo allí justamente en Sudamérica un accidente en una, en una piragua en un, en un lago, ¿no? Pero como se dice, el visionario se fue, pero la visión perdura. Hay un gran equipo de trabajo con muchísima gente trabajando, desde Argentina, Chile, Norteamérica, en California, donde está la sede, y bueno, la verdad es que es una gran razón por la, por la que moverse. La verdad es que la historia es eh, casi increíble, ¿no?, el hecho de que alguien... Pues también que siempre que las está la, el concepto de que las personas estas están tan ricas están un poco en su mundo y tal y que decidan donar tal cantidad de dinero a la conservación y de una forma tan tan altruista ¿no? Porque muchas veces se hace negocio aunque estés, aunque estés ayudando estás haciendo también negocio pero en este caso no y la verdad es que se ha convertido en una, en una fundación muy muy conocida a nivel a nivel mundial Uh -huh. Y bueno, ya después de lo que nos has contado, seguro que a mucha gente, muchos de los que están viendo la entrevista se le han puesto los dientes largos, así que cuéntanos cómo te pusiste en contacto con ellos para lograr irte para allá, ¿no? Pues y sí, bueno, nada la sí, sí, exacto. Todo, pues bueno, un poco por eh, porque yo estaba trabajando en la reserva entonces, estaba trabajando en Maldesarrillas, eh, estaba como director técnico y cuando empezamos el proyecto del visión europeo, tuvimos una buena divulgación y gracias a eso, eh, una de las personas que vino a ver el, el proyecto fue Ignacio Jiménez, que era el coordinador entonces de, de Fauna de Allí, de los esteros de Vera, que es un digamos, una, una área protegida dentro de todas las áreas protegidas que tiene, que tiene esta fundación. Vino a ver el proyecto, eh, bueno, hablamos un poco de las, las dificultades del proyecto, de cómo un proyecto pequeño o mediano puede evolucionar cuáles son las claves. Un, una persona, una gran persona, un referente para mí, un ejemplo a seguir. Y bueno, estuvimos hablando de que él venía de Argentina justamente, porque él es español, desde aquí, de, de hecho es de Requena, de aquí de arriba, de Valencia. Y bueno, estuvimos hablando de que eh, él nos invitaba a ver un poco todo aquello donde trabajaba, esas zonas aisladas donde trabajaba y, y la gran importancia que tenía todo aquello. Y tres meses después me fui para allá. Eh, decidí que, que tenía que ver eso, eso no podía, no podía pasar. Y bueno. Y ahí me planté con un avión, con una mano por delante y otra por detrás, y dije, bueno, pues aquí vengo a aprender. Eh, tuve esa gran suerte, la verdad. Qué Así, y he Sí, sí, no, al final un poco la suerte de haber hecho contactos, ¿no?, y de, y de un poco la valentía, ¿no?, de lanzarte ahí a la piscina, que no todo el mundo, aunque, aunque a toda la gente le gusta y sueña con ir por allá, pero todo el mundo se atreve, ¿no? Bueno, pues, cuéntanos también un poquito pues, por dónde te has movido allí en Sudamérica. Si has estado solo en Argentina o, o has ido yendo de, de reserva en reserva o de país en país. Cuéntanos un poquito cómo te has movido por, por allí. Por sí, lugar. sí. Ahí empecé, pues bueno, empecé en, una, empecé en una pasantía en los esteros de eh, En principio me iba para tres meses, la verdad, eh, no me iba para más. Pero bueno, luego como todas estas cosas pues, te acabas liando porque tu, tu ansia de conocer más y tu mente inquieta quiere, quiere más. Entonces, bueno, estuve en tres meses en una pasantía, en los estudios de Iberá. Eh, bueno, estuve trabajando contra de telemetría, en proyectos de reintroducción. Y después, entre pasantía y pasantía, digamos que siempre tenía huecos para poder viajar. Y ya que estaba allí, pues, bueno, vamos a viajar. Sí que estuve en otros países, estuve en el norte de Argentina en concreto, pegado a Brasil. Estuve en Iguazú, estuve colaborando con el IBS, con el Instituto Biológico subtropical creo que, por cierto, he visto una, una entrevista por ahí. Sí, <risa> bueno, la he visto, la he visto. A Silvia la, la conocí allí, de sí. hecho. El proyecto de Aguarete, colaborando, lo que hiciera falta. ¿no? Eh, luego me volví a una, una pasantía también un poquito más al sur de Argentina con la reintroducción del guacamayo rojo. Eh, luego también tuve un pequeño espacio de tiempo, 15 días, me fui a Brasil a conocer eh, so, vamos, proyectos de conservación el proyecto Lontra, el proyecto Tamar, que es un proyecto de Nutria, y allí, y bueno, un proyecto de tortuga marina y cómo se movían un poco la, el ejemplo de, de producción de biodiversidad, que siempre me ha, me ha gustado ese concepto y cómo se trabaja. Eh, bueno, también estuve en la isla de San Alonso con el proyecto de Aguarete, estuve en el centro de investigaciones eh, en el CIES, en las cataratas de Guazú, que también, bueno, estuve en muchos sitios, la verdad, sí, sí. No proyectos el tiempo. No, era cierto que ha sido intenso y bien aprovechado, ¿eh? No... No has tenido ahí, no, no has sido precisamente turismo. No, no, la verdad es que no. Me marqué un objetivo, ¿no?, que es aprender al fin y al cabo y aprender a gusto, no, no, no porque te lo impongas, sino porque, porque bueno, viajando se aprende mucho, aparte culturalmente y a nivel personal, es, es que hay, hay muchos ejemplos de biodiversidad allí y es muy fácil encontrar. Sí, yo creo que al final en este mundillo del de medio ambiente, la biología, la conservación, yo creo que todos tenemos esa afán esa ¿no? por, por aprender. Y más si es un sitio así, ¿no? que estás viendo trabajar en directo en temas de conservación en sitios que son espectaculares. ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son tan distintos a lo que estamos acostumbrados aquí en España bueno, y en Europa en general. Bueno, eh, cuéntanos un poquillo eh, qué proyectos has estado trabajando eh, allí en, en eso. Ya nos has hablado eh, en general, bueno, así un poco en distintas cosas, pero bueno. Cuéntanos eh, con un poco más de detalle en qué consistía cada proyecto y cuál de ellos eh, ha sido el que más te ha marcado, cuál ha sido la experiencia más inolvidable que has conseguido de todo, que supongo que serán muchas ¿no? y será difícil elegir, pero, pero bueno, la que digas tú que piensas en ello es lo primero que te viene a la mente. Y bueno, en detalle estuve trabajando en, en todos los proyectos de reintroducción que tienen eh, a nivel de fauna, porque un poco me, me dirigí a un objetivo, ¿no? a conocer todo esto. Entonces, en principio, los tres primeros meses, tuve una pasantía, como te decía, los estereos de IBA, y bueno, lo que trabajamos allí era la reintroducción del venado de las pampas, que es como, bueno, pues un, un ciervo, que hay allí más pequeñito del ciervo rojo que tenemos en la península. Estuve trabajando en la reintroducción de los hormigueros y el pecarí de collar, eh, bueno, que sabéis que es como, como un jabalí, ¿no? Entonces, lo que ellos tenían estos ejemplares que se introducían en los esteros, que es, había mucha parte de sabana y mucha parte inundada. Los esteros de Libera, pues, eh, tienen el tamaño prácticamente de la Comunidad Valenciana. Eh, era un, un parque nacional enorme, pero ya sabéis que allí las distancias no funcionan de otra manera. Argentina, toda Europa, acá dentro de Argentina, que es enorme. Entonces, trabajábamos por la reintroducción de estos bichos. En el momento que llegué yo, eh, los ejemplares ya estaban en libertad, estaban con collares radiotransmisores. Y lo que dedicamos nosotros era monitorear las poblaciones, saber que estaban bien. trabajamos mucho con veterinarios, la anestesis en campo, porque bueno, surgían problemas entre, o a lo mejor entre individuos, o a lo mejor veíamos que tenían heridas, que tenían crías, que teníamos que monitorear también. Y se luchaba porque el proyecto salía adelante, que tuviera éxito, al principio dándole un pequeño empujoncito, siguiéndonos siempre desde lejos, haciendo un poco de mamapato, hasta que al final... Eh, se lance, y bueno, por ejemplo, en, en concreto el de los hormigueros, que era el más avanzado, eh, cuando llegué yo estaban prácticamente quitando collares porque, porque vamos, iba a lanzar y había más de 60 ejemplares por ahí, eh, por la sabana. Eh, luego acabé, eh, en enero, acabé esa pasantía, estuve trabajando el proyecto de guacamayo, que también la misma fundación en los esteros libera, y era para la reintroducción del guacamayo rojo. Estaban en una zona muy aislada la verdad, como todas, eh, también era muy interesante porque era muy intensa la convivencia y lo que hacíamos allí era eh, favorecer la, digamos, la musculatura de estos animales en unos jaulones, fabricamos un jaulón de prevuelo eh, de, de, de, para, para alimentar todo, todo este proyecto y en un futuro se iban a liberar una tanda de, de varios ejemplares de guacamayo a los ustedes liberados y bueno, con todos los estudios que ello conlleva, ¿no? de hecho el responsable está haciendo el doctorado allí entonces estudiaba también, se hacían trayectos de vegetación para ver qué tipo de frutos en un futuro comerían estos animales y sean aptos. Y trabajamos algo que me, me apasiona, que es la etología de, de estos bichos. Fue un, un gran formador, Fabián Gabelli, que es bueno, una persona que trabaja en el mundo del, del cine, eh, entrenando animales para que salgan en películas, pero aparte es profesor de la, de la Universidad de Biología de Buenos Aires. Eh, y bueno, sabía muchísimo, estuvimos una semana con él aprendiendo mucho sobre la etología de este animal para poder, eh, para, poseer, para poder pesarlos, porque el manejo es muy complicado de estos animales. Bueno, te hacen caso. Bueno, a ver. Entonces, bueno, teníamos que enseñarles a, a que se pesaran en, la, en las balanzas, a diario, para ver cómo bajaban y subían el peso, enseñarles a comer, a, digamos a enseñarles ciertas pautas de comportamiento para poder llevarlos de un lado a otro de la jaula y poder manejarlos con un poco más de presteza, para que en, en un futuro pudiéramos liberarlos ¿no? y eh, dar esa parte de de apego a la persona y que no podían volar por allí, por los esteros que no es eh, un terreno muy fácil, la verdad, son zonas inundadas con, con parches de, de salaparanense Entonces, bueno, era, era un poco complicado. Allí también estuve un par de meses, eh, luego estuve en la isla de San Alonso trabajando con el Yaguareté, estuve viendo el proyecto, sobre todo eh, la responsable, que era Karina, eh, Karina Sporring, que fue la responsable, por cierto, de carnívoros aquí en el bioparque durante mucho tiempo y luego se fue para allá, una danesa. Eh, una persona increíble también eh, una persona muy metódica y me enseñó muchas pautas que se, eh, con las que se trabaja y también fue muy intenso porque era una isla donde habían un, una, una serie de recintos muy bien montados muchos recursos y que trabajaban con una hembra en concreto le llamaban tobuna una hembra de jaguar y esa fue de hecho una de, las, de mis mejores experiencias la, el primer encuentro en un sitio tan aislado con un, con un jaguar eh, bueno ya sabes, es que somos de aquí, de España, quienes me es increíble. ¿No? Y como trabajar allí, de hecho, bueno, era un centro de, se llamaba el CECI, Centro de Experimental de Cría y Aguareté. El objetivo era juntarlo con un macho que estaba llegando en ese momento, cuando estaba yo, y bueno, las crías las iba a tener en una zona aislada para que en un futuro eh, poder so liberarlas con unas pautas siempre de seguridad y poder repoblar con, con poblaciones de Aguareté argentina, que quedan muy pocos ejemplares. Bueno, un proyecto también. Eh, y bueno, por último estuve en el IBS, en el como te he comentado, en el proyecto de Aguarete, eh, colaborando con ellos, con, con doctorados que hacían varias cosas, eh, y, en el, y en el CIES, en el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales, eh, que lanza muchos voluntariados, por cierto, y es una zona increíble porque estás en plenas cataratas de Iguazú, estás dentro del, del parque con lo que ello conlleva, con lo que, con lo que yo, del comedor al baño te puede salir un puma o un jaguar. O sea que, <risa> increíble, fue una, una experiencia increíble. Allí en concreto estuve haciendo un estudio de atropía de fauna, eh, pero bueno, un poco de todo. Y bueno, ya sabes, la, la cara que se te pone cuando ves todo eso y no, no puede ser, ¿no? Sí, sí, eso fue mi, mi, último, mi último periodo antes de venir a España. Y de todos esos proyectos, ¿con cuál te quedabas? ¿O ¿Cuál, cuál es el que más has dicho, esto ha sido lo más? Y bueno, la verdad es que lo pensaba mientras hablaba ¿eh? y yo creo que no me podía quedar con nada. muy muy complicado. Yo creo, bueno, por, por lugar me he quedado con la selva, ¿no? Con la selva brasileña-argentina y el pantanal de guazú porque era para mí una espinita clavada que tenía que tenía que verlo. Y bueno, caminar por, por, esa, eh, por esos territorios a machete en mano, abriéndote paso y, y viendo cómo la gente trabaja tan, tan apasionadamente con, con el jaguar es increíble. Eh, las cataratas de Iguazú por la noche, con, con los arcoíris de luna, que no sabía que existían también, y bueno, y con bichos me quedo con, con todas las experiencias vitales con los animales, porque básicamente es eso. Te entiendo, te entiendo, yo tampoco sabría, sabría decirme, pero la verdad es que yo también tengo la experiencia clavada en la selva, cuando estuve en Perú no pude ir a ver lo que es la, la selva baja, ¿no? estuve solo en la zona de Machu Picchu y, y solo lo que es el, el conjunto histórico, y es algo que tengo ahí también pendiente de ir para allá, entonces... Te entiendo perfectamente. Ahora tiempo para todo? Sí, sí, eh, esperemos. Siempre, siempre. Está ahí en la lista y tarde o temprano lo conseguiremos. Bueno, una cosa que te quería preguntar es si has encontrado diferencias en cómo se vive y cómo se trabaja la conservación, tanto aquí en España como en, en Sudamérica. Porque es verdad que en Sudamérica hay, al tener tanto patrimonio y tal, a veces se piensa uno que están como más atrasados en, a nivel del, del desarrollo de ciertas pero en conservación, por ejemplo, trabajan mucho y, y muy bien. ¿Has encontrado tus diferencias entre, entre ambas regiones? Sí, claro, sin duda, sin duda alguna. Sobre todo la, la diferencia más notoria ha sido la, la parte de recursos. Creo que no, no hace, digamos, mucha mención a lo que es la conservación en general en Sudamérica. Lo que hay es una fundación, pues que bueno, que tenía muchos recursos y tuve un contraste muy grande del proyecto donde estaba al proyecto donde fui. Básicamente porque, aparte de recursos, había mucha biodiversidad y era más fácil eh, trabajar en, en esos territorios. Entonces, esa es la, la gran diferencia, ¿no? Aparte, la concienciación ambiental es diferente. Eh, Argentina, en concreto, está muy poco poblada. Hay muchas zonas rurales. Entonces, es, es muy fácil que haya fauna. De hecho, ahí por ahí caminabas y los zorros se metían en casa, no Pero porque están acostumbrados a no ver a gente. Entonces, la gran diferencia es, sí, por supuesto, crear los recursos y un sueño de cualquier biólogo o ambientólogo de poder trabajar con, con todos los recursos que nosotros necesitamos para saber más sobre la conservación, pero que aquí en, en España, en algunos proyectos, por falta de por falta de bueno pues de ayudas, porque básicamente trabajamos mucho con eso, pues no se puede, entonces te las tienes que apañar. También considero que es muy importante eh, educarse primero en esta escuela, educarse en, en, digamos, en, en los proyectos en los que no tienen recursos y tienes que ingeniártelas para, para hacer de todo. Pues la diferencia, yo no sé, ejempl ejemplo era cuando estudiaba ciervos aquí y allí. Aquí los estudiaba haciendo haciendo esperas por la noche, en zonas altas, con prismáticos viendo las poblaciones de lejos, y allí te podías acercar a un metro con collar de transmisores en una zona donde ellos no estaban acostumbrados a ver a gente y así casi los podías tocar, ¿no? Entonces, bueno, claro, por supuesto que hay mucha diferencia. Y a nivel cultural, por supuesto, también. ¿eh? Bueno, los argentinos son gente maravillosa, eh, y aprendes a que lo que tenemos conceptuado como por ejemplo el argentino de Buenos Aires no tiene que ver con el norteño, lo no que habla mucho más espacio, no va la vida mucho más tranquila, al contrario de nosotros los españoles y en general los europeos que hablamos muy rápido y mucho y vivimos a todo tren. A las Sí sí, sí. Yo una de las cosas que siempre recomiendo es que para la gente que los chavales que están aquí estudiando es que viajen un poco no y que se empapen de esas otras formas de trabajar, de esas otras formas de pensar, de esas otras culturas. ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, porque como tú comentas, hay muchas diferencias, y no solo ya de, de recursos, sino de, de forma de tomarse la vida, de forma de trabajar, que creo que es muy enriquecedor, tú seguramente lo puedes corroborar, eh, el hecho de, de poder compartirlas y de poder eh, tomar parte de, de esas otras vivencias. ¿no? Uh -huh. Sí, sí básicamente que... es, es necesario y vital, hay que salir fuera. fuera como tú muy bien dices en el blog eh, hay que salir fuera porque, porque aprendes bien, es de más eh, por supuesto, la experiencia vital hace que amplíes tus límites y que de lo que estás aprendiendo eh, absorbas, pues eso mucho más, un gran porcentaje más. entonces hay que salir, sí, efectivamente y Además creo que es importante lo que has dicho de, de la experiencia vital que ya no es solo a nivel de conocimiento sino a nivel de vivencia, ¿no? que creo que eso que en cualquier trabajo no, pero que creo que en la biología que además es tan vocacional, creo que es muy importante tener ese tipo de de vivencias, ¿no? Ya, ya no solo de, oye, pues has aprendido a hacer esto, o he trabajado con esta imagen, pues, he estado en este sitio, he estado viendo los eh, los, los arcoíris estos lunares, o como tú has comentado, cualquier cosa, que, que es una, a, a nivel de vivencia personal, ¿no? que yo creo que es muy enriquecedor y que, y que también te ayuda a, a sobrellevar un poco esta carrera que a veces puede resultar un poquito ingrata, ¿no? Si... Si no sabes eh, aprovechar y disfrutar cada cada rincón y cada recoveco que te, que te ofrece. Sí. Bueno, eh, háblanos, has hablado antes de voluntariado. Y tal. Cuéntanos un poquito si, si la Conservation Land Trust o alguno de los otros organismos en los que has estado tienen algún programa de, de voluntariado o de prácticas para, para personas interesadas, universitarios, estudiantes, etc. Uh -huh. Sí, miren, justamente de lo último que he hablado, del, del CIE, del Centro de Investigaciones. Eh, ahora en septiembre en concreto tienen un voluntariado, si no me equivoco, me enviaron, me enviaron un, un, digamos una publicación, pues están buscando gente para estudiar el, el coatí, eh, ahí en las cataratas de Iguazú. O sea, que sí, que tienen, sí que tienen voluntariados, pasantías, donde te, eh, te pueden acoplar en, en casas en, allí en, en Iguazú y son muy interesantes. O sea, que animo a todo el mundo a que que vea esto o que haya llegado haya llegado la entrevista de este minuto, eh, que también es importante, que, que se vaya para allá, que les escribe, que se vaya para allá, porque es muy interesante. El IBS, el proyecto de Yaguardé, también tienen algún voluntariado en cuanto tengan oportunidad de colocar a alguien, seguro. Y donde estuve yo en la Antrash, eh, sí, las pasantías son un poco más complicadas porque son más, más selectivas, pero sí que hay oportunidad de poder escribirles, de poder eh, contarles tu experiencia que tienes y, y por supuesto, y en, como todo esto, eh, son en zonas muy, bueno, son en zonas aisladas. Para nosotros, la verdad es que parecen muy aisladas, pero, pero no en tanto, ¿no? Y, por supuesto. Eh, luego en Brasil, también el proyecto Lontra, eh, si lo buscáis eh, en internet, también tienen voluntariados para estudiar la, la nutria en, en, en varios pantanos que hay ahí por los flores de Nápoles, que es donde estuve, en una isla de, de Brasil. O sea, que sí, todos esos nombres, eh, si os suenan, sabréis que, que hay programas para que la gente colabore. De sí, sí. todas maneras, toda esta información y la pondré al final del, del post para que la gente pueda directamente ir a, a los links de cada sitio. Eh, cuéntanos también ya, si ya vamos a ir terminando, cuáles son tus proyectos actuales y tus perspectivas de futuro, ¿no? ahora que has vuelto de allí, de, de, de esa experiencia vital de los estero liberales. Ahora que he vuelto cambiado, ¿no? Como tú sabrás. No, no somos los mismos cuando volvemos, por supuesto que no. Bueno, mi, mis proyecciones a, a corto y medio plazo, porque a largo plazo ya no lleva tanto. Eh, bueno, estuve trabajando con muchos doctorados y tuve mucha influencia de gente que estaba haciendo la tesis, incluido tú, que fue una, una influencia muy grande también. Y estoy ahora de papeleos, eh, estoy metido en una tesis doctoral, también en ecología de poblaciones, y en concreto seguramente trabajaré con poblaciones de, de Ateneis Algirus y de Ignacios esponerizos en zonas periurbanas, en zonas... bueno, es un poco pero estoy empezando, así que la idea no está nada madurada y a lo mejor dentro de cuatro meses tengo otra cosa, ¿no? Y ese es mi proyecto a corto y medio plazo. Aparte estoy trabajando en una, en una empresa de medio ambiente, eh, bueno, desarrollando proyectos eh, de todo tipo. Acabamos de, de terminar un proyecto de, de voluntariado de aves huérfanas para, digamos, para favorecer el desarrollo de poblaciones de, de aves aquí en las zonas urbanas que caen en nido todos los años. Y hay gente que bueno que está dispuesta en voluntarios a ayudarnos y a salvar esas especies. Acabamos de terminar con eso. Ahora, el 15 de agosto, empezamos con un proyecto de, de custodia de huevos de una tortuga boba que ha desobado las playas de Saler. Ahora estamos justamente con el tema de difusión, que es un gran equipo el, el que lleva todo eso y estoy ahí también colaborando en todo lo que puedo. Y bueno, empezamos con la construcción el día 15 de agosto, y bueno, todo ese tipo de, de proyectos en los que te metes porque todo, todo tiene sentido. Ahí estoy ya. Okay. No, te, no te quedas quieto, ¿eh? Ese, ese es el uh -huh. espíritu, estar ahí siempre moviéndote y siempre avanzando, ¿no? Bueno, ya para terminar, como acabo en todas las entrevistas, pues, ¿todas las entrevistas ¿qué consejo le darías a aquellas personas que, que nos están viendo ahora, ¿no? que están disfrutando con todo lo que has contado y seguro que están ya dándole vueltas en la cabeza y que están deseando trabajar en el mundo de la conservación de especies amenazadas. Bueno, consejo, la verdad es que no estoy para consejos, ¿eh? pero bueno, eh, si pudiera expresar en mi, mi humilde opinión, yo creo que lo primero que tiene que hacer uno al salir de, de esta carrera tan maravillosa es intentar, como dices muy bien tú, que esa es la clave, salir fuera. Intentar, aunque no, no tiene por qué ser Sudamérica, y tuve la oportunidad de... de, de poder planteármelo y poder ir, porque está lejos, pero no tiene por qué ser. Es, es salir fuera y aprender lo que uno no, no puede aprender aquí de ninguna manera y no, no le pone ningún libro, no puedes entender, eh, porque cada uno lo vive a, a su estilo. ¿no? Entonces, el primer consejo sería que buscaran algún voluntariado, que buscaran algún proyecto en el que, eh, que salían en el que salían de aquí y, sobre todo, tenerlo claro, ¿no? saber en, en, a qué te quieres dedicar, que es lo más complicado de esto. no te quieres dedicar, en este concreto, como decías, a las especies amenazadas, pues a ver a qué especies, a ver qué quieres trabajar, darle un poco de, de orientación, un objetivo, por lo menos a corto plazo, y a ir a por ello, porque, como tú bien dices, eh, esto es muy pasional y esto eh, hay que vivir, pues bueno, haciendo muchas horas y no tiene nada que ver el dinero con esto, tiene que ver con, con ser un poco feliz, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo de esta vida. Entonces, eh, yo animaría a todo el mundo a que buscara algo, porque hay vamos Decenas de proyectos que tú pongas en el blog también, que salir afuera que aprendiera mucho y que, y que bueno, que al, al mostrar tu pasión y al mostrar tu motivación por este campo, eh, al final la persona que, que está allí contigo te reconocerá como persona que, que tienes que ir allí para trabajar. Si buscas trabajo, vamos, que eso es un poco también la historia, ¿no? Ese es, yo creo que sería el consejo básico. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Creo que esta entrevista ha sido muy interesante, ya no solo a nivel de contenido, sino también porque es muy, muy vivencial y muy motivacional, que creo que eso es algo muy, muy importante en nuestra carrera. ¿no? Que A veces eh, la gente está, ya entra muy desanimada porque piensa que no hay posibilidades, porque piensa que, que no es posible, que, que no se puede trabajar en, en, con animales como los bisontes, con animales como el, los osos hormigueros, y, y piensa que la única salida pues, es dar clase o, o dedicarse a investigar en un laboratorio. Creo que ejemplos como el tuyo son muy buenos, muy enriquecedores. Un chaval joven que, si no has acabado la carrera, consiguió con esfuerzo y dedicación estar en una, en una reserva, que luego ha estado ahí experimentando una, un viaje iniciático, ¿no? un, una experiencia vital allí en, en Sudamérica y que encima tienes esta facilidad para comunicarlo y compartirlo con los demás. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues muchas gracias a ti por, por la entrevista y espero que hayas leído solo un poquito, aunque sea solo un poquito. Estoy seguro que sí. Un saludo y estamos en contacto. Bueno, un saludo. Chao. Hasta pronto.